Esa... Bien, adelante, por favor. Vamos a introducirnos al sistema nervioso central Y vamos a comenzar a hablar de la médula espinal o cordón espinal Esto es algo muy sencillo, no vamos a profundizar tanto ¿Sí? Lo sencillo que vamos a ver es cordón espinal ¿Sí? Pues Primero, el cordón espinal se extiende desde la verte, las vértebras oxígenas hasta las... Eh, de C1 hasta las sacras, ¿no? de, de, digo, de las cervicales a las estoy ¿sí? pasando por todo lo que vimos de los nervios vagiles, no, por las el C1, las T, serían torácicas, CN, lumbares, etc. Son todos los segmentos de la médula o cordón espinal. Bien, en cualquier segmento que veamos de la médula o cordón espinal vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar, una se les llama raíces, ¿Sí? son raíces que entran y salen. Las, de, las anteriores o ventrales son de eh, salida. O sea, son señales motoras. Es de donde salen los nervios para mover. El sistema nervioso. ¿Cómo? Las se ventrales. Se ¿no? ventrales. Las ventrales. Okay. Y las dorsales son las de entrada, las sensoriales. ¿Sí? Las aferencias sensoriales. Listo, entonces pues en las raíces dorsales, en los textos dorsales de la médula, vamos a tener siempre las entradas sensoriales. Y la clave es muy fácil. ¿Qué es más sensible? ¿La espalda o el pecho? Depende del pecho de quién. ¿no? En general, la espalda es más sensible, ¿no? Es, la espalda es más sensible, entonces, sensorial. Esa es la clave que yo siempre he usado. ¿Sí? ¿Por dónde llegan las señales sensoriales? Por sus componentes, por las astas o las raíces. Dorsales y salen por las ventrales. ¿Listo? Ahora, cada, cada nivel de la, de, de, de, de la médula pues, va recibiendo de, de las señales por un lado. Recién las señales del nivel, ¿sí? Por ejemplo, acá la, la, de las torácicas, pues, de los brazos y demás. Y además, esto estos, estos también lleva fibras, pues, tienen los, los núcleos. ¿Cierto? Y lleva los tractos ascendentes, ¿sí? algo llamado el denisco medial. Entonces pues lleva los tractos que van ascendiendo o van descendiendo. Si se llega a dañar a ese nivel, o sea, si se llega a dañar solamente los nervios o los núcleos, pues te vas a perder las funciones sensoriales o motoras. ¿Qué es más fácil que se dañen? ¿Las astas do dorsales o las ventrales? ¿Cuáles están más expuestas? Las dorsales. Eso es más fácil que tú pierdas sensibilidad. No sé, ¿qué pasa? Que se les pinza un nervio o se les mueve un disco y entonces comienzan a perder sensibilidad. Son los primeros, ¿no? Comienzan a sentir el brazo como que lo eh, siente, pesado, hegueo, como ¿sí? que... Muy bien. Mira. Ahora, eh, si se llega, ¿verdad?, a cortar el, el, el, la, la columna vertebral, ¿cierto? La, se corta la, la médula espinal, si ¿sí? Tienes un trauma, por aquí ¿eh?, pues no va a haber tampoco señales ni ascendentes ni descendentes de ahí hacia abajo no baja nada ni sube nada, ¿cierto? entonces vas a perder las funciones desde donde hubo el corte hacia arriba o hacia abajo entonces vamos a tener pérdida motriz y pérdida sensorial ¿qué van a hacer? parecias, parestesias, hemiplegias, ¿sí? legias, etcétera dependiendo del tipo de corte y cómo se dañó es para que lo tengan en cuenta Bien decía eh, sí, hace un poquito eh, no acuerdo no, no, por qué me, me salió que había un tipo de pues obviamente un tratamiento como experimental para la gente que, que estaba con el paraplejica o paraplejica, sí ahí, pero no, no me acuerdo bien cómo es que funciona o sea, cómo se va a arreglar pues... Hay muchos tratamientos, ¿no? no hay ninguna cura, ¿no? Todavía no hay un tratamiento eficiente porque no es posible regenerar la espinal hay tratamientos que células madres, pero eso es más la especulación que lo vean, en humanos son muy pocos casos que hayan podido regenerar cordón espinal, en ratones sí hay algunas cosas, sí con animales, pero para saltar a los humanos es un complique enorme, restablecimiento de funciones completas, no hay casos así muy prometedores, otros casos ya es no restableciendo la médula sino saltándose la conexión a través de lo que vimos la otra vez de interfaces cerebro máquinas no con prótesis. ¿Sí? Son esos esqueletos o algo así. ¿Listo? Da, entonces pasa. En la médula además ocurre pues, un tipo de sinapsis, básicamente, que son los famosos arcos motores. ¿sí? Arcos motores medulares, o raquídeos. Entonces llega una señal sensorial, se conecta con una interneurona y emite una respuesta motora inmediatamente, que es el arco reflejo, ¿no? Tienes los reflejos, por ejemplo, el reflejo patelar, el reflejo de retirar, te quemas y retiras de una vez, eso no llega al encéfalo, de una vez te retiras. ¿Sí? Ya para poder dejar la mano y seguirte quemando, pues ahí sí tiene que venir una señal nerviosa del encéfalo. Entonces estás tú preparando la cena para tu novia y dices, no, pues ahí está en juego ¿no? la producción de la especie, ¿no? Entonces ahí sí tienes se aguanta el quemón. ¿Sí? Dejarle quemar la comida en la primera cita de la roya, ¿no? Bueno... Entonces, ya. ¿Qué pasó? ¿Te pasa? algo así? No, no, yo iba a preguntar Pues... Eh, ya estuve llevándolo a otros años no Que... que eh, una vez yo fui a una, a una procesión En... ¿Y hay gente que se quemaba con la cera de la vela algo así? Eh, no, no, no, era en un lugar que se llamaba Valencia Valencia... Sí. Eso es, César Sí y pues obviamente el piso allá debe decir bien, la gente pues camina descanso eh, Puede hablar de las dos cosas, puede hablar que simplemente lo han hecho tantas veces que ya no tienen receptores sensoriales para dolor, ¿sí? Tienen hasta callo ahí. O puede ser que la fe y todo el componente religioso los hace a ellos aguantar el dolor. Y eso pues es, que es descendente, eso uno puede atenuar las señales. Ascendentes de la médula O sea, la médula sigue todo bien la señal Pero tú la bloqueas en el, el tallo cerebral Para que no sienta dolor O sea, como con mucho esos es, pues, entrenamiento También puede ser como de Carácter evolutivo, ¿no? Es decir que digamos, Ciertas razas O ciertas personas de, de zonas Diferentes del de mundo están eh, Evolutivamente Adaptadas a cierto ambiente Y por lo tanto tienen algunas mutaciones tal vez o diferentes formaciones por ejemplo, las personas, la piel pues es una mutación que se ha visto en el principio pues, la que se lleva haciendo muchos años no, creo que, es, que eso sea un caso de evolución o adaptación evolutiva ¿sí? no alcanza a bueno, hay que sí. pero no sé, de pronto <risa> es eh, decir, dale, sigamos entonces. entonces ahí vemos diferentes diferentes reflejos medulares, pásalo eh, y pues son los, famosos, son los reflejos más primitivos las formas de respuesta más eh, voluntarias, of y automáticas que existen listo, dale, pasa of eh, pasa little otro y ahí terminamos pa eh, si quieres a y bit of a grabación vamos a introducirnos y of a little a introducir en el tallo cerebral